Hay muchos tipos de infecciones por hongos, pero una de las más comunes es el pie de atleta. Estoy seguro que usted la ha escuchado y usted la puede reconocer porque aparece picazón, fisuras, eh, fisuras dolorosas, mal olor y costras entre medio de los dedos y también en la planta del pie. Si a usted le está pasando esto, debe ir a un dermatólogo para que él eh, evite ¿no es cierto? que esto se pueda extender y se pueda solucionar su problema. Le quiero dar algunos consejos con los cuales usted puede eliminar eh, estos hongos. Primero utilizar aquellos desodorantes antitranspirantes que van a evitar que esto siga avanzando. Algunos ya vienen con eh, sustancias antimicóticas. Pueden aparecer grietas entre medio de los dedos. Un antiséptico le va a ayudar a que esto se vaya cicatrizando y evitar que esto se siga infectando. Secar muy bien entre medio de los dedos después de ducharse. Idealmente con toalla de papel para que luego la puedas desechar. Utilizar sandalias en piscinas, saunas, gimnasios y zonas públicas donde se está en contacto directo con la humedad. Es muy importante evitar estar descalzo en estos entornos tan húmedos. Optar por calzado que permita la transpiración. De ser posible, calzado de cuero o materiales naturales. Procura evitar zapatillas, usar zapatillas deportivas que son muy cerradas. Usar calcetines ¿no es cierto? de tejidos que sean naturales y cambiarlos a diario, además de mantener tus pies muy bien aseados. Mantén hidratados tus pies, la sequedad favorece heridas en los pies y también la aparición de microorganismos que son muy contagiosos. Recuerda que los hongos se pueden contagiar, por lo tanto es ideal dejar remojando la tina con agua y unas gotas de cloro, por lo menos unos 20 minutos al día para evitar el contagio. Estos son los consejos de NP27 para el cuidado de tus pies.